Hola y saludos a todos, bienvenidos al resumen de las noticias de Telenor.com.de de hoy lunes 11 de febrero del año 2019. Les invito primero a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y recuerde apretar al botón de la campanita para recibir las notificaciones. Vamos de inmediato con las noticias locales. Identificado como Mario, el hombre arrestado por la Policía Nacional acusado de encerrar a su madre en el interior de su vivienda e intentar incendiarla, el hecho se produjo en el sector Santa Ana de esta ciudad. Mientras será conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional y al ser cuestionado sobre el hecho, niega las imputaciones en su contra. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Le Ay, me santa. ¿En qué crees que te acusan? ¿Por qué? Yo, yo no sé, porque yo lo que le, le estaba reclamando era que, que se pusiera, que, que limpiara porque mamita mala y mamita que no puede hacer nada. En el plano nacional, como si fuera un colmado, así se veían una señora y un joven en un video que circula en las redes sociales, donde varios individuos se acercaban a las puertas de una casa en la que aparentemente funcionaba un punto de drogas. La Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional apresó a la señora Reina Pérez Morena, de 60 años, y Kelvin Ramírez Pérez, de 30, quienes son los que aparecen en el video, con los distribuidores de las sustancias. La casa está ubicada en la calle Alto del Chivo, del sector La Venta de Mano Guayabo, en el municipio de Santo Domingo Oeste. En la sección de farándula, tres años después de que se coronara como reina de nuestra belleza latina VIP, Clarisa Morina regresó a los reality shows de Univision y ganó el Mira quién Baila All Stars. Las votaciones dejaron a los finalistas muy cerca del otro. El tercer finalista fue Pedro Moreno que alcanzó el 20%. El segundo, el Daza que logró un 23%. Las primeras tuvieron solo 3% de diferencia. Amar la Negra obtuvo un 27% y la ganadora Clarisa Morina logró el 30%. Y una noche inolvidable resultó ser para Cardi B, que brilló por su actuación en su discurso de aceptación del trofeo al mejor álbum de rap por Invasion of Privacy en la ceremonia de los Grammys realizada ayer domingo. Otros momentos destacados llegaron con el premio a la canción mejor de rap con Not de Drake, el premio al mejor álbum Rhythm and Blues de H.R.R. y el nuevo mejor artista para Dua Lipa. La gala contó con las presentaciones de Lady Gaga, Sean Mendes y Miley Cyrus, Casey Musgraves, Janelle, Hot Chili Peppers y Post Malone, Alicia Keys, Danny Shea, Diana Ross, Jennifer López y Michelle Obama como invitada especial. Estas han sido las noticias más destacadas de hoy de nuestro portal Telenor.com.de. Les invito a que se suscriban a nuestro portal de YouTube y síganos en las redes sociales arroba Telenor.com.do en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias y será hasta la próxima.